Yo sí. estoy aquí en la cámara de dos minutos. ¿Qué pasó? Por favor, yo soy inocente de cualquier cosa. Yo lo puedo demostrar con la cámara. Ya es Emilio Proudhon. Yo soy inocente, si no, yo no puedo demostrar de nada. Ahí lo atracó. Yo lo Y yo estaba con uno y tenía que correr parado y fui a ver. Cuando yo venía ahí en la garofada, Sacó toda la cartera y todo. Y, y, y, y, y, y, y toda la mano y, eh, y rompió eh, la cartera. Y, y, ¿Y qué te llevó? ¿Qué te llevó? La, la cartera con 1.545 y la señal de sello vaga y la de satélite, papá mío. ¿De dónde pasó eso? De aquella aquí. Okay. ¿Dónde estaba? Okay. ¿El nombre es Yo soy Andrés Antonio Sánchez Vaga Vellar. Está bien. En 2020, sí si condeno a años. Pero el otro día con Cordelia, hermano. Eh, robaste ese dinero ¿eh? sí, es que hay cámara ahí? Sí, hay cámaras ahí donde dicen que yo hice eso. Oh. Yo trabajo en Móvil Soluciones. ¿Y por qué tú tenés dinero de él? No yo no lo tenía, ¿no? yo tenía dinero de él, pues mi teléfono. Oh. A mí, si me han mi teléfono, yo ¿no? Pues no tengo ningún... ¿Cómo el nombre no. es tuyo? O se mi Paulino y yo trabajo en Móvil Soluciones. No. Si yo me ha sido una persona de mal hecho. Yo no había trabajo ahí, porque yo trabajo recogiendo basura. Honradamente y nada Pero él no dice que tú él. le... él dice que tú le robaste dinero. Y que yo tú... sí. Pero porque los míos desaparecen. Los míos aparecen y me despaité ahí lado de él. Oh, okay. Y con lágrimas. Con lágrimas y todo. ya bien. un no, comunicado a